Buenas y bienvenidos a este partido, a este nuevo partido a este España-Suiza que, que vamos a jugar mañana y bueno, lo hago con anterioridad para que se pueda hacer. Y bueno, pues aquí estamos después de la goleada de la sufrida goleada ante o épica, no, diría épica, épica goleada a los croatas y bueno, que nos costó bastante. Empezamos con, con ese error que ya conocéis el de Unai Simón que se coló, que dio la que dio la pelota Pedri hacía hacía un décimo un paseo un, una una cesión y bueno pues con mal error que la que la coló pero bueno luego empezamos a subir el equipo empezó a subir metimos dos metimos empezamos a meter el primer gol que fue creo el de César Acilicueta no perdón fue primero eh, Pablo Sarabia luego su César Acilicueta el 2-1 luego el 3-1 fue este luego fue, eh, luego fue, fue eso, fue ferrán luego fue Busqué, digo, luego fue, eh, es decir, fue Miquel Oyarzabal, fue eh, Morata, bueno, ya sabéis lo que se desencadenó y lo que pasó y bueno. No voy a decir mucho más porque fue un partido bastante. Fue como. Empezó como de bajón y luego pues fue de subidón. Así que bueno. La defensa de. Debemos de Suecia. Pues de Suiza. Pues bueno. Pues es una defensa muy organizada. Que juega muy bien al fútbol. Que tiene una muy buena defensa y que nos va a crear bastantes problemas. Sobre todo en la defensa. Pero bueno. Hay que ser optimista y bueno. Va a ser un partido muy difícil para los dos equipos y bueno, lo más seguro es que mmm, no, se, no es que se encierren, sino que hagan su juego porque es un equipo que se concentra muy bien en lo que es, en lo que juega y bueno, pues esperamos un partido bastante entretenido y difícil entre las dos selecciones entonces va a ser, mmm, mmm, va a ser un tibia y afloja entre las dos, yo creo un, un, un pulso, como se suele decir un, un pulso entre las dos selecciones y bueno, esperemos que gane España obviamente, como no y bueno, pues vamos a empezar con el 11 con que vamos a hacerle y bueno, pues yo creo que voy a poner voy a seguir con la certeza de uno y Simón, que nos ha sacado bastante ya vimos las paradas ante Croacia y bueno eh, voy a cambiar a la por voy a, voy a poner a la por aquí, en la defensa otra vez Pablo Sarabia va a ir de killer va a ir en el lado derecho con Morata otra vez Voy a poner a Daniel vez esta vez Junto con Eli García Que no se me olvida Eli García aquí Gaya ¿Es Sergio Busquets no Voy a poner A Coque arriba Pero Voy a hacer a eh, Espera, ¿cómo puedo poner yo el... Voy ponerle de, titu de titular Digo, de... Espérate Elegir posición Yo creo que es elegir posición, ¿no? No, elegir posición, no Es que... A ver, espérate Para lo mejor Elegir posiciones, ¿no? Como lo hacía yo eh, Para que sea el capitán mm, Elección automática de la alineación, no Ir a acciones rápidas Estrategia normal, vale. Opciones del jugador, vale. Capitán, eso es. Le voy a dar la capitanía. Le vamos a dar la capitanía a Eric García. Vale, Eric García que está aquí. Pero yo no sé por qué no puede tenerla, a ver. Un momentito. Vale, ahora sí. Vale, Eric García de capitán. Ahí vale, perfecto. Vale, ahora sí. Seguimos con la alineación junto con Coque. Ahí va a estar con Pau Torres, ahí. Tiago no. Voy a poner mejor a Llorente aquí. Vamos a poner esta vez a Llorente. Y ahora bastante el campo. vas a hacer un campo más abierto. Que nos va a ayudar. busi va a ir un poco más abajo, ¿vale? Va a ir bastante ahí abajo. Y bueno... busi va a ir ahí abajo. ¿Y qué más? Vale, Dani Olmo... Va a ir aquí, vas a hacer un 11 un, muy abierto, Coque en el medio y bueno, va a ser un poco así. Va a ser el 11 Arabia Morata, Dani Olmo, Pau Torres, Coque, Llorente de Medio Campo, Gallá, Eri García, Sergio Busquet y Laporte. Defensas con un máximo e. de portero. Entonces, vamos a poner las conexiones de siempre, aunque vas a dar las instrucciones, yo voy a poner contraataque porque es una selección... Que también contraataca y juega muy bien. Pase corto. Daría pase corto por las bandas. Y flexible. Mucha zona de apoyo. defensas Metería una defensa total. Porque hay que quitarle cuanto más mejor la pelota. Y pondría conservador. Un, un, una línea bastante conservadora. Luego no pondría... Tiki pondría centros al área mm, Ensanchar el campo, sí, ensanchar, ensancharle un poquito eh, Poblar el área Y una presión alta Eso es circunstancial Entonces va a ser centros al área, ensanchar el campo, poblar el área y presión alta Eso va a ser lo que vas a hacer, vas a hacer el marcaje Gaia Seferovic, por ejemplo, la por. En Bolo, eso es Eric García a saca por ejemplo saca eh, Busquets A Friuler, por ejemplo Luego está coque que puede ir a Sar por ejemplo Luego ya eh, eh, Pau Torres a Mambu, que este es nuevo No le conozco ya a no de la selección, Llorente a Rodrigo, a Rodríguez Y Olmo, pues a Kanji los Tapaulos Arabia que marca el Beldi Y esta sería un poco Y esta sería un poco la marcación Aquí la tenemos Y bueno, este aquí está el dibujo Y yo creo que vamos a entrar ya Vamos a entrar en el estadio de San Petersburgo Donde estamos Vamos a ver Ahí está, San Petersburgo Stadium Eso es Y vamos a empezar Vamos allá. Match de la gran final. A ver qué tal nos sale el partidete y vamos a ver qué tal juegan los dos equipos, vamos a ver qué tal juegan con este plan que hemos diseñado aunque Luis Enrique ya tiene su 4-3, va a ser su 4-3-3 siempre. La defensa y bueno, pues ya estamos en el campo de Trans San Petersburgo. Vamos a empezar en esta euro, en estos cuartos de final. Y bueno, ya están las dos selecciones, tanto la de Pekovic como Luis Enrique a nuestra izquierda, y bueno, vamos a ver qué, qué juego qué juego nos permiten hacer. Ya están las dos selecciones, ahí en el campo van a sonar los himnos. Primero el de lo hará el de Suiza, y luego el de España. A ver qué tal ahí. Empiezan los himnos. pues aquí está el once de España con Simón, Busquets, Sergi García, Laport y bueno, pues Gallagher y García, Sergi Busquets, Laport de medio campo. y bueno, ese es el once que se quita muy rápido no me da tiempo a verlo y bueno, este es el once de Suiza con Sommer, Sarge, Elbeldi, Akanji y Bambu. Seferovic, Embolo, Freuler, Gallagher, perdón, Freuler, saca y bueno, esos son los jugadores más importantes y bueno, va a empezar ya el partido va a sacar... ...la selecciona ahora mismo... ...y bueno, ahí saca Morata esa primera pelota... ...ya la tiene Coque en sus, en sus botas... ...y bueno, la juega ya Busquets... ...por medios de Busquets... ...ahí está jugándola con una presión alta... ...a de Llorente la tiene ya Morata... ...Morata... ...que la retrasa Morata... ...hacia Eric García... ...la tiene Sergio Busquets... ...van haciendo el cuadrado poco a poco ese rondo... ...la adelantan a Morata... ...perfectamente a Morata... Se la dan a Pablo Sarabia. Pablo Sarabia va a tirar. A las manos de Sommer. Nada. Saca Sommer. Minuto 3 de esta primera parte. Empezó bastante detenido este partido. Ahora aprieta el equipo de Prekovic. Y bueno, ahí la tiene ya Morata. Aunque ya la coge ellos. La coge la tienen Bolo. Cuida con el Bolo, que es, un, es una persona bastante fuerte. lo que nos gane la partida Con Seferovic La tiene Vale, se le fue fuera Minuto 6 Fuera de juego, sí Ya hemos visto Cómo juega la selección suiza Que Vamos Marca Retrasa la pelota Y como no la tengas pues, Nos Nos crucifica Bueno, y la tiene la por la tiene Dani Olmo, se la pasa Coque, aunque la adelanta perfecta nada se la queda Kanji la tiene ahora Bus Busquets ahora mismo Busi, se la pasa la tiene Busquets, la tiene Olmo, la quiere retrasar pero no, la tiene ya Rodríguez en este lado, con Seferovich, cuidado con Seferovic la tiene Rodríguez ahí se la quita perfecta y está la tiene Olmo, Dani Olmo la retrasa Coque, perfecta, y la tiene Pau Torres. Y el tiro de Pau Torres, fuera. El minuto 10. Vaya ocasión de Pau Torres. Pasada Dani Olmo. Pasada a Busquets. Y la tenía Pau Torres. Se fuera a la derecha. Tenía un aviso de. Un aviso de Suiza y, y un aviso de España en estos dos. Estos 10 minutos la tiene ahí Con en bolo Será en bolo por ahí La tiene, la coge perfectamente Coque. Nada, la tiene Fruller, la, la interceptó Aunque ya la tiene Coque Ahí tirando a, en bolo Sarabia <coughs> Uff un poco de razón que la tiene Morata La tiene Pau Torres Y la retrasaba aunque la cogió en bolo Cuidado ahí la tiene Seferovic, aunque la recupera muy bien Busquets. Busquets ahí la tiene, aunque nada. Le cae a Mambu. Estaba ahí bastante. bastante solo. La tiene Bu, que ahora va a tirar Coque. Vaya mano que ha metido Somer. Minuto 15. A punto de marcar España ahí con ese. Con ese tiro de coque y la para Sommer. Vaya mano que ha sacado Sommer. Madre mía. La va a sacar Coque. Ahí están los pases interceptados. En Bolo y Coque, tres tiros iguales. Dos pases. La saca Coque ahí. Que la retrasa hacia atrás. La tiene Eli García. Que se la pasa se le pasa un poco a Busquets esa pelota. A ver. Uf. Nada, se le fue La pilló mal, va a sacar ahí Suiza Va a ser la pelota para Suiza Aunque tiene un 56 de, de posesión España Con un 44 de balón De Suiza, de los suizos La tiene ya ahí Coque Perfecta para Pablo Sarabia Ese pase para Pablo Sarabia Era ahí Y el gol de Pablo Sarabia Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Gol, gol de Pablo Sarabia minuto 18 Ahí está Pa poner a España por delante, España 1-Suiza uno, 1 uno. el pase de Morata perfecto, que estaba solo ahí Pablo Sarabia y el gol de Pablo Sarabia ahí está para poner por delante a los españoles, ahí está y bueno, pues seguimos En este partido, ahí estamos Saca Suiza, sacan los suizos por mediación de Mbolo La tiene Mbolo Se adelanta Sar y Morata Nada la gana Sar La tiene ya Sacaría. Sacaría. Fowler La quita perfectamente Busquets La tiene Morata A ver Morata A ver ahí hoy qué parada de Sommer Vaya parada que ha hecho Sommer ahí Nada Minuto 21, se va fuera, se va a saque de banda, la saca a Gaya, se la pasa Coque, este es Coque. La tiene. Digo Llorente ahora mismo. La pasa perfectamente a ver ahí a Morata. Fuera, nada. Fuera, fuera Morata. Ahí está el pase. A digo Llorente. Y el movimiento hacia Olmo, creo que fue. Se pase que fue fuera. Minuto 22. Saca a Sommer ahí bajo palos. La tiene Gallá. Gallah se Seferovic. La gana Gallá. aunque la tiene ya por mediación de Gallá. Eso es. No hay Simón. Pase, pasa a cesión. La tiene Enrique García. No se le va es García, ¿no? La tiene Busquets. La saca de Busquets la pasa ya Diego Llorente que está preparado a ya. Pau Torres Ay. que ya la tiene por... le ha hecho falta a Seferovic ahí está la falta y ya... bueno, ahí está la falta a Seferovic la iba a quitar Gallag se adelantó ahí bastante le dejó un recadito ahí un brazo ahí va a sacar sacaría esa falta la tiene sacaría y ya ahí sí la consiguió la consiguieron sacar tiene Morata perfecta y la lleva Pablo Sarabia vamos Sarabia a ver puede ser y el gol de Pablo Sarabia gol gol gol gol gol gol gol gol gol de Pablo Sarabia en el minuto 27 por en España por dos ahí está a contra de ese pase de Morata hacia Pablo Sarabia y Pablo Sarabia totalmente solo, ahí lo estamos viendo y bueno, pues el gol de Pablo Sarabia a ponerle por delante a España por 2, España 2 Suiza 0 Pero ya lleva Pablo Salaria 2 Ya ha hecho un doblete ahí Ya tiene su doblete 28 y antes en el... Y antes también Y bueno, ya la saca por mediación de saca Y ya la tiene Zacaría Está bastante ahí atento Tiene en bolo por mediación de bambú Esa pelota Intenta retrasar Intenta meterse en la española Pero nada, la tiene Pau Torres Ya se la quita La tiene Pau Torres Dani Olmo Morata, que la retrasa un poquillo, no puede ahí hacer nada, la tiene Llorente, Diego Llorente, se mete Diego Llorente en el área suiza. Ahí a ver ahí y el gol. Vaya golazo que ha metido. Pues Pau Torres. El golazo de Pau Torres. Va a poner España por 3. España 3, Suiza 0. Ahí está. Ese pues golazo de Pau Torres nada más. Engancharla y la, la enganchó perfecta. Y bueno, una combinación bastante buena con el pase ahí de por Y bueno, pues ahí la a fusil, fusiló ahí Pautor Torres a, a Sommer y bueno, no pudo hacer más Sommer. Ahí está el tercero el tercero de la cuenta y bueno, está la estrelló pues España 3, Suiza 0. Ya sacan otra vez los suizos, ahí está en minuto 32 ahora mismo, esta primera media hora la tiene Dan, la tiene ahora mismo saca la, la lleva saca por ese terreno, aunque ya rápidamente la quita Pau Torres, no se le quedó coque, se le quedó perdón corta Coque, quería decir, la tiene saca ahí. Se van adelantando ya los españoles ahí por mediación de Seferovic. bueno por se va adelantando ahí con Embolo, en es... Ahí está, la tiene perfectamente Lo que ha hecho un bolón aunque la tiene Mambu. No, no, no, no La regala Bambu, La tiene Morata, va a tirar Morata No, no le dejó tirar Morata No tiró No dejó tirar y Morata Cuidado con Seferovic Perfecto, ahí Seferovic La tiene Gaya, a ver ahí Qué buena, a ver ahí Uf, Al palo Al palo la ocasión al palo esa ocasión, vaya ocasión que ha tenido España ahora mismo al palo. O ese pase de Dani Olmo a. Creo que le ha sido Pablo Sarabia. Vaya palo que ha hecho ahí. Pablo Sarabia. Un 53 de posición. 47 de Suiza. La tiene ya ahí Gaya. Aunque la ganó. Pues ellos. Lo ganaron ellos. La tiene Saka. Pablo Sarabia. La retrasa un poco a Diego Llorente, ahí está. Se va a meter Diego Llorente por abajo, va a ser, va a ser de carrilero. Las bandas suizas, no. La tocó hay un defensa suizo. No pudo hacer nada esa pelota. La tiene otra vez por mediación de Llorente. La retrasa un poco ahí con un se toque sutil ahí con el pie. La tiene galla Gallá, Se mete Gaya por el medio. Aunque ya la pasa por mediación de Dani Olmo. Dani Olmo ahí a ver ahí. Madre mía, fuera el tiro de Morata Fuera el tiro de Morata estaba estado a punto ahí Ese pase de, de allá Dani Olmo Y bueno, ese centro Que Se ha paseado literalmente el, el tiro de Morata Están los balones recibidos Morata 12, Coque 11 Y Busquets 13, creo que ponía ahí En esa estadística Aunque ya la tienen saca, hay que tener cuidado con los Aunque se la dejan ahí un poco de regalo para coque esa pelota y david chocó con la pelota la tiene llorente otra vez va a ser de carrilero llorente que ya se la envía dani olmo ah, se la quitó se distrajo ahí dani olmo la tiene Seferovic aunque ya la tiene galla muy atentos los españoles ahora mismo en esta recta aunque ya la tiene está avisar para para evitar que la tuviera morata la tiene en bolo galla a ver ahí, por todos ¡Ay, se resbaló Dani Olmo! ¡Qué pena esa ocasión que puede haber hecho Dani Olmo en el área suiza! Minuto dos. Dos minutos de añadido. La tiene ahí Seferovic. Y ya la tiene Gallá. Por mediación de Gallá. Nada. en bolo. Y bueno, a ver por aquí. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh! Qué pena, quería pasarse la Dani Olmo. Dos minutos de añadido, tres cumplidos, ahí está. Pues el, ahí está el doblete de Pablo Sarabia y Pau Torres, ahí está el gol, 3-0. Y bueno, esta es la posesión, un 55 por 45% con 10 tiros a puertas, ellos ninguno. Una falta, un corner, un tiro libre. 71 de 69 pases completados, 4 centros, 8 de 9 pases interceptados, 10 entradas de 3 y 3 paradas. Ellos, nosotros ninguna. Seguimos. Vamos a seguir en este segundo tiempo en San, San Petersburgo. Está sacando la selección suiza por mediación de Zacaría. Aunque la tiene Sar. Sar, aunque la quita rápidamente. Coque. No, no pita la falta. Va a tirar Coque esa pelota. Aunque no, a ver ahí. Dani Olmo y el gol de Dani Olmo. Qué suerte ha tenido, madre mía. Para poner el 4. Gol, gol, gol, gol de Dani Olmo. España 4. Suiza 0. Ahí está, pues ha sido una suerte Porque yo creo que no va a meter Y bueno, la levó un poquito Y es que no pudo hacer nada Y Sommer, aunque iba a pararla Y es lo estamos viendo en otro ángulo No sé si la ha un poco ahí No, la pilla Daniel Moore Y claro, le pilla bien la pierna Y hace que la meta Bastante buena ahí Ese tiro, pero bueno Va a cambiar en bola, ahí está el cambio Sakiri por en bolo y bueno, ahora viene alguien bastante pesado Es un... sea pues aquí viene un... Bastante un... Un peso pesado Y bueno, yo creo que voy a, a ver cómo está el equipo El equipo está muy bien no, tiene... no se le ve con ninguna dificultad Yo voy a seguir Si no, pues sacaría... Eh, eh, si tengo ayuda o... o emergencia Pues sacaría dama Ya sé que tengo ya dama Y bueno, a ver qué tal ahí Uf, qué buena de Pau Torres. Creí que iba a coger... Pero no. A ver ahí. ¡Ay, se le fue! ¡Qué pena, Dani Olmo! Se le fue ese centro. La tiene por mediación de Rodríguez ahí. Con Rodríguez. La saca el Kanji. La, la tiene Fruller ahí. Perdón, saca. Aunque ahora la tiene Shakiri. Cuidado con Shakiri, que es bastante fuerte la pasa, Ya se equivoca ahí. A ver ahí. Uf, la tiene... Nada, se le fue. ¡Qué pena! Fuera de juego para... Fuera de juego que creo que es de la por, ¿no? Sí, la por. El me parece, sí, el 21. Ahí están los pases completados. Coque 14, 12, Gaya y Morata 13 me parece. Ahí está. Shakiri. Ya tiene. saca, saca y ahí la per perfectamente la recupera. Madre mía, Gaya. La tiene ya ahí Sarabia, aunque la recupera Seguido con el pase, la tiene Shakiri Shakiri, por mediación de Mambu Esa pelota, Mambu La tiene saca aunque la quita rápidamente Pau Torres, más listo y está Aunque la tiene el Beldi El Beldi, saca Tiene saca esa pelota eh, Mambu, cuida con Mambu Aunque se la quita muy bien ahí Nada, le va a caer a él la saca ahí hizo algo bastante grave la cuida con mambu se la lleva Di García muy bien Ari García y está la tiene ya ahí perfectamente morata aquí se, se fuera de juego pero no la tiene ahí perfectamente morata aunque se acerca no la quita kanji con un toque ahí está sutil la tiene seferovic cuidado con seferovic la recupera muy bien gayá la tiene ahí eh, morata Duerme un poco con Sarla, cana la tiene Morata, puede tirar Morata, Uf, nada, no pudo tirarle el cordío ahí, le cordiaron ahí entre las defensas. La tiene Pau Torres, va a tirar Pau Torres, ahí está el centro, a ver ahí, nada, se pasea, no la coge Morata, minuto 58 de esta segunda parte. Esta es la distancia, Segrovic, 45, Mambu... 39, creo que era 39 metros, 45 metros, y en Bolo, pues, 12 metros, me parece, también. Ahí hace el pase, ahí allá hace el placaje en el que la tiene Olmo, no, le cayó a Zacaría, aunque ya la tiene España, la tiene, por mediación de Pablo Sarabia, la tiene ahí, Uf, y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, por fin de, pues, de, Pau, de Dani Olmo, el gol de Dani Olmo, a poner a españa en la manita 5-0 ahí está la manita con pues esa mano de con ese pase de toque en que hay la muy bien morata y el pase pues, de, de libro pase está muy bueno y ese taconazo ahí y daniel pues ahí hace el tiro para que no pueda hacer nada summer Summer. Así que ahí está el 5-0 Estamos en la segunda parte En el 61 Ya la tiene por mediación de Sar Shakiri Shakiri, Shakiri. la tiene Seferovic Shakiri eh, por, eh, Frubler Rodríguez ahora lo mismo la tiene Rodríguez La pasa perfectamente La tiene la gana Llorente Llorente no, se le retrasó Shakiri aunque ya la tienen Ellos, a ver ahí Está que eso es Coque la tiene busquets va a tirar busquets nada la molesta busquets nada se ve a córner si la córner ya la tiene el coque ahora la posesión está igual a ambos lados 50 50 se la coloca y nada le, le sale atrás o con que está a la contra aunque la tiene Eri garcía la recupera de maravilla y eri garcía la retrasa un poquito eri garcía y está la retrasa hacia coque coque la redelanta la hacia Dani Olmo. Dani Olmo. ¡Fuera! ¡Qué pena! En la ocasión de Dani Olmo que se va fuera. Aunque era fuera de juego. ¡Qué pena! Ahí está. Nada. Se le fue fuera. Vaya ocasión. Vaya ocasión. Tres faltas de una. Ahí está... Ahí España ha pecado bastante la falta. Aunque también ha hecho una... Esa bastante fuerte. Ahí está la de Suiza, ¿eh? La tiene ya ahí Koke, por medición de Koke. La va a pasar a Morata, que está adelantado Morata. ¡Fuera, Morata! ¡El tiro de Morata, fuera! ¡Ella pase! ¡Madre mía! Con lo bien que la tenía y Morata, ¡fuera! Yo creo que he el al palo. El tiro de Morata. ¡Madre mía! ¡La ha tenido Morata a la vez! 15 tiros. Los suizos no han hecho ningún tiro, la verdad. Seferovic. La tiene Shakiri, aunque sí que es verdad que estoy en un nivel más bajo, todavía hay que decirlo. Eh, Eri García. Eri García y Shakiri. La tiene Koke y Shakiri, la recupera Shakiri. Digo, Koke, perdón, tiene más cuerpo que Shakiri, aunque Shakiri también te cuerpo. ¿eh? La tiene eh, Morata, vamos Morata. No se la quita Shard. Es un punto ahí de hacerlo. Ahí, aunque sale Sommer ahí al paso con Seferovich y la Por gana. Laporte. A ver aquí la tiene Pablo Sarabia. Pablo Sarabia ahí. Ah, se cae. La tiene ahí perfectamente. No, Sar. Perfecto, Morata. Va a hacer el tiro Morata. Usa el palo Morata. Madre mía, Morata. Que la tiene ya otra vez ahí. Insiste ahí, Morata. Fuera, nada. Madre mía, el palo de Morata Ha estado tenido. Vaya ocasión que ha tenido ahí Ha vuelto a existir ahí España con Morata Nada, ya se le fue fuera No pudo girarse bien Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora Sí, porque Morata está muy cansado Pues voy a cambiar a Jordi Alba Que va a correr bastante Va a sacar a Dama <ríe> Vamos a ponerle el killer A ver qué tal hace a Dama Vale, ahí se vienen los cambios eh, eh, Morata por Adama y por Torres por Jordi Alba. Esos son mis cambios. Minuto 72, 5 a 0 ya con la mano. Y bueno, se ya por mediación de Somer, que la tiene la oponente Sakiri, la gana Sakiri, aunque... si la gana Sakiri, aunque ya la tiene Eddie García. Recupera Eddie García. La tiene... Primeros minutos de Adama, a través. La tiene Adama, a través. Se va de uno. A Kanji la quita el tiro, que pena hecho falta Nada, la tiene Shaka Se van ellos Shakiri Mambu, cuidado con Mambu La tiene Mambu y un simon Nada, fuera No tiene buen tiro Mambu no, no, no, no, no. Pues aquí está el tercer aviso De la selección suiza Aunque ya suiza Poco tiene que hacer con ese 5-0 Pero bueno Pues ahí están las entradas ganadas Eric García Sar 4 Ya la va a pasar Zacaría Uf, cuidado el error con, con Pues el error Y el tiro de Zacaría Minuto 75, ahí está La cesión Y bueno, el impulso ahora que le da La selección suiza a ese gol O la cesión, pero bueno Tenía lo mejor que haber tirado al otro lado, claro Ahí está la cesión Que, claro, había tapado muy bien ahí Zakaria Nada Poco sirve de... Bueno, pues este está el gol de Zakaria en el 76 La tiene Jordi Alba Uf, nada, le cae fruller La quería retrasar, la tiene Seferovic Eric García Seferovic La tiene ya por mediación ahí De De, de Sakiri tiene Sakiri. Sakiri. Vale, aquí está perfectamente ahí la por, Aunque necesita ahí otro defensa. ¿eh? Voy a meter otra defensa ahí porque Lapor está matado. Voy a meter a Llorente. Que me va a ayudar bastante. Y bueno, Gaya también. Yo creo que ya no puedo hacer más cambios. Son tres cambios. A ver. Un momentito. Sí. O pues sí. Facilicueta No, ya no se ponen más cambios Vale, la tiene Saka. Saka y Eric García La quita perfectamente Eric Ahí está Eric La tiene Adama Traoré La pasa nada Se equivoca Rodríguez La tenía que llevar a dama, Pero bueno, la tiene Sar. Por mediación de Saka Ya se acerca Ya pasa el medio de campo La tiene Saka, La tiene Seferovic Seferovic, esa pelota Seferovic la quita Nada, hace falta España 1.80 Y entre dos jugadores pues va a tirar Va a tirar la falta en el minuto 80 Suiza, la, por mediación de destacaría que se equivoca ahí en el En el, Vamos, en lo que tira La tiene Adama Traoré, se va dama de dos Se va dama de tres Madre mía, dama. vamos Adama Adama, el de minuto 82 Va a tirar por Sommer, a ver ahí Fuera el, La ocasión de Adama Cómo se si iba de todos a dama de dos e incluso de tres jugadores. Nah. No. Fue el ángulo, se le fue. No, no, ha tirado recto. Bueno. Esa puerta, pues dos, dos, ahí están los dos tiros de Suiza. Va a sacar esta suma. Shaqiri. La quita perfectamente Edi, con que. Vale, la tiene Show curado Y con Show La tiene perfectamente Coque, a ver ahí Olmo, a ver ahí Ahí Qué golazo de Adama España 6 Suiza 1 un gol de Adama Ahí atrás, el que ha hecho ahí Pues creo que el Torres hacia Coque Y el pase hacia De daño Olmo Y el pase al espacio ahí pues para que le meta Adama y un golazo que se descoche otra vez esa botella a través de cava y está y el golazo madre mía bueno pues esto se va a acabar estamos ya en el 90 casi en 84 yo diría en el 85 ya nada quedan 10 minutillos más el añadido cuidado la tiene a la dama cuidado a la dama ahí que disparo de Vaya parada de Sommer Tenía que haber tirado al otro lado Pero bueno Nada, pues va a tirar Coque Este centro casi en 85 No queda nada Y está el centro, a ver ahí La tiene Llorente Nada, le cae que es Ambolo La tiene el Mambu Se va Mambu Le rebota perfectamente Ahí está Adama Va a tirar a dama Nada, le rebotan a ellos La tiene el Saka Aunque ya la tiene El recupera Jordi Alba De ahí Uf, Madre mía Qué golazo de Adama Gol, gol, gol, gol Va a hacer el 7-1 En 88 España 7 Risa 1 madre mía ahí está la selección madre mía le rebota un pues, jugador ahí sí sí por suerte entras es mm, ahí está el pase la por creo le rebota ahí a el Beldi me parece que sí, esto es el belding a ver voy a ver vamos a verlo ahí mejor el Está ¿no? el pase ah, Sar. Sí, me a shar ¿eh? si me otra shar pues nada ahí está el minuto 88 la Ore, la Ore, la tiene shar que ya por mediación de show show zacaría eh, eh, pues la recuperó bien ahí Dama Traore la tiene Olmo, Dani Olmo Se acerca ya Dani Olmo al, al área suiza La pide a Dama Pues para nadie Van a añadir de añadido 5, ahí está Hasta el 95 nos vamos a ir Seferovic y Llorente La gana perfectamente Llorente aunque Le cae a Shakiri García Pablo Sarabia la tiene Coque ya están cansados todos, la tira coque, fuera. El tiro de coque. Se y chica ya y la gana Seferovich, Moga ya, aunque se la queda Shakiri rápidamente. Perfecta, y la, la ganaba allá, allá, nada, falta, se la falta ahí. Van a sacar ellos. Nada, una falta muy rara, van a sacar ellos ahí, a ver. Y bueno, nos vamos de minuto 5 añadido. Ahí la tiene Shakiri. Shakiri, el show. El show y... Uf, y el gol. Y gol de... Frule. De Seferovic, perdón. Minuto de añadido. Minuto 3 de añadido. Para poner, para recortar distancia. España 7. Suiza 3. Suiza 3. La pasa a Dama, ya la tiene a Dama. La tiene a Dama por mediación de Coque. Aunque que hace el pase largo... No está pues, en ningún sitio. La tiene Show. Show. Aunque ya la tiene rápidamente Eddie García Aunque ya la tiene y, y ahí la... Ya está Perfectamente a ver ahí ¡Uf! ¡Qué paradón ha hecho! ¡Somen! ¡Madre mía! ¡Qué tiro de Sarabia! Y esta la tenía Busquets La tenía... y está el pase Y el tiro de Sarabia ¡Madre mía! ¡Qué tiro! ¡Qué mano ha sacado! Somer, vaya mano ha somos pues ahí está Va a entrar el por Bambo Ahí está el cambio, y bueno El tiro de Pockel casi en el añadido En el cumplido Nada, las manos de Somer, nos vamos a ir Se van a acabar esto Y bueno, pues aquí está, España pasaría a Cuartos, si os quiero Y bueno, el hombre del partido Ha sido Adama Toré Adama Traoré, que es un crack y bueno, pues ahí están los partidos Están los coles de esta calle Así que bueno, nos vemos Si pasamos Semis y nos vemos Chao, espero que hayáis disfrutado